video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón. bienvenidos a todas esas personas nuevas que se están suscribiendo a esta familia, besos a todos, bienvenidísimos siempre, aquí hay mucho amor, siempre hay mucho respeto y bueno, mucha diversión como siempre. Amores, bueno, antes de empezar el video, nuestra la Love Lover de la semana es... Wendy Ariza Wendy, gracias por darme tanto amor, gracias por tu comentario. Wendy, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, chicos, este video lo hemos visto rondando por las redes sociales y me pareció bastante interesante. Y es... Vamos a ir a pedir lo mismo que pidió la persona del frente. Algunas partes no tienen ese drive-thru que es como donde uno va en el carro y puede ir a pedir la comida entonces nos vamos a bajar y vamos a pedir exactamente lo que pidió esa persona ojalá no nos miren raro ojalá no sea algo incómodo para las personas y bueno como obviamente ustedes saben que yo no voy a poder tragarme todo eso sola vamos a tener dos invitadas muy especiales y es primero Steffi, que amo con todo mi corazón Ustedes ya la han visto en varios videos míos Steffi me va a acompañar de primeras Y después vamos a tener a otra invitada muy especial Que les voy a ir contando en el camino La verdad, las quise invitar porque no, no voy a ser capaz de comerme todo eso Y no aguanta tampoco desperdiciar la comida Entonces vamos a ver cómo nos va hoy pidiendo lo mismo ¿Qué? Hoy pidiendo lo mismo que la persona, que la persona del frente bueno, bellezas, ya nos montamos al carro. Y bueno, les presento a mi querida Steffi. Por aquí atrás tenemos a Dani. Porque oigan, no voy a ser la única que va a tragar el día de hoy. Además, que tal que tengamos unos pedidos enormes y yo comiéndome todo. No, no. La primera parada para desayuno. Vamos a ir a un sitio que me encanta. Eh, la pastelería es espectacular. Espectacular. Y ese sitio es nada más y nada menos que Tostado. A Tostado le ha ido muy bien. A mí me encanta Tostado. Entonces, bueno, ya estamos manejando para allá. Eh, y vamos a ver qué piden las personas en Tostado. Bueno, eh, tenemos unas señoras. Vamos a pedir el sí. también. Dos capuchinos. Dos capuchinos. Unos deliciosos bocadillos. Los míos están... ¿no? O sea, bocas de bocadillos jamás los había probado. Acá. Y un mini croissant. El, La señora estuvo decente. Sí. Ah, el mini croissant te toca a ti No, sí, no pasa nada. Pero estuvo decente. Vamos a probar los bocadillos. Mm. Y el desayuno estuvo bien, ¿no? Perfecto. La señora pidió el café con leche deslactosada y ahí fue como porque oigan, cuando yo tomo leche normal me voy al ba... perdón, o sea, me se me, se me hincha el estómago todo mal gracias, Entonces, gracias es a la señora que pidió mmm, leche deslactosada leche y el pan es como integral también, muchas gracias señora porque estás viéndote bien como por la línea y está Ajá. chiquito Vamos uh -huh. mm la -hmm. mm -hmm. No, no, no, no, no. ¡Qué No. que we did it. Bueno, me falta el café a mí. A mí también. A ti también te falta un poquito, pero, sí pero sí está que no delicioso y no está tan grave. Uh -huh, está muy rico. Esperamos que una horita un para el otro pedido. No, o sea, no, uno puede ir de una al otro. ¿no? no, vamos a esperar. No, no ir. Media hora No, mentira, una hora Esto una no hora. se debería llamar el reto de lo que pide la persona del frente Sino comer hasta morir <ríe> Como ¿no? engordar 100 kilos en un día mm. <ríe> ¿No? Sí, total ah, Pero no, bueno Me rehuso a ir a McDonald's Bebé. No quiero ir a toca, McDonald's Toca, es un más Una hora después Llegamos a McDonald's Graba, grábate el McDonald's a Luego yo tengo mucha angustia porque esa camioneta que acaba de entrar, hay un montón de gente en esa camioneta. Es el Big Day. O sea, mira, el día del marrano. Es nuestro día. Laura, por lo menos hay cuatro personas en esa camioneta. Tú fuiste la que dijiste que te animabas a hacer el video, entonces no te puedes quejar pero que me iba a imaginar que hasta ahora un día entre semana una camioneta con cuatro personas justo enfrente. Una de las cosas que más me gusta de McDonald's son sus helados. Por lo menos que te pidan un helado, ¿no? Porque las hamburguesas pues creo. y eso son un poco. Sí, no, no, no. Está, guapis, no está dentro pero... de mis favoritos, pero. Pero esperemos que al menos no pidan para toda la familia. O sea, mi preocupación principal es esa. ¿Qué pucha será? Lleva dos horas ahí. <risa> uh. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dos horas después. ¡Buenas! Señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a McDonald's Park Parque, señorita. ¡Ay, muchas gracias! Señorita, ¿tu orden cuál es? Corazón, quiero exactamente lo mismo que pidió el carro de adelante, porfa. ¿Igualito? Igualito. Te lo voy a repetir. Son dos combo Big Mac agrandados con Coca-Cola cero y con tocineta. Es un combo pollo con Coca-Cola cero mediano. Y es una carita feliz de hamburguesa con Coca-Cola cero también. Y son dos marcheadas, una solo chocolate y otra de vainilla. Ok. ¿Completa la orden o algo más? No, no, no, así está perfecto. Señorita, siguiente ventanilla le vamos a digitar cuánto cuesta la orden. Dale, gracias. Te tengo una feliz tarde, Pues, provecho. Dios mío, yo, yo me lo estaba. Yo sabía que algo así iba a pasar. Ese señor estaba como feliz, ¿no? Yo me pido la de pocha. Oh my God. Bueno, acá. ¡Holi! ¿Cómo estás? Estoy alistando la panza. Tengo miedo. Tengo miedo. Qué pena, pero. Tú fuiste la de la idea. No, no. ¡Tú fuiste la de la idea! Por eso me pidió la de pollo, bueno. Hemos llegado a. La ventanilla. De recibir nuestro increíble pedido. Hola Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida a McDonald's Parque Gracias Tenemos Dos Coca-Cola cero Las grandes Tenemos Coca-Cola cero mediana Y... Esta está grande oh. y, tenemos. y tenemos la Coca-Cola en la cajita feliz Ok Muchas gracias Muy nutritivas todas las dos Al menos dos Dos Big Mac agrandadas con tocineta. Mm. Mm. Cuidado En esto En esto Ok, gente okay. Dale, dale ¿Quién ¿Sí se está preparando como para el un pedido grande? Tenemos Pongo De marcollo De marcollo Tenemos la carita feliz de hamburguesa Gracias. Y la interesa de dos malteadas Un momento por favor Ay, siento que hay por te puedo tomar. Ay, me cuento.com. Dios, Dios me marchas de moto. ¿Cuántas son? No sé, pero ya me dieron ganas de papitas. Dos mateadas, una de vainilla. ¿Y una de chocolate? Sí, me pidió la vainilla. <ríe> Amigos, esto es una monstruosidad de comida Mira, Tenemos vainilla y chocolate Y una pura de la cajita feliz Que tengo una feliz tarde Yo entre semana jamás como así o sea, o sea, de pronto El fin de semana uno se come Esa a la vaina Pero es que, malica, que esto qué Uff I don't like McDonald's bueno, well, you're gonna like it for today. verdad mm. me gusta. We're <laughs> está rico. Mm. Me rehuso a ir a McDonald's. Bebé. No quiero ir a toca, McDonald's. Toca, es un must. Hemos, creo que hemos cumplido el reto, pero siento que necesitamos releo O sea, yo no voy a poder comer. No, no, no voy más. a poder seguir comer. Yo no puedo más. Y, y nos faltan las maldeas un segundo. O sea, en verdad, nos faltan las manteas Ahora yo ya me siento muy mal. <risa> o sea, De verdad. Que me va a tapar una arteria. <risa> Oigan, me tocó mandar a Steffi atrás. Porque no logró seguir comiendo Listo, gracias por dejarme sola Tuvimos que meter a un estómago nuevo a la aventura Entonces démosle la bienvenida A my little sister, a Vane Vane Domínguez, hola bebé sí. Oigan, la gente dice no sé que nos parecemos ¿Nos parecemos? Laura es más linda, pero bueno Vane ha llegado a esta historia a tragar Bueno, llegamos a tragar la galeta, a galeta No es galleta, galeta Vamos a ver qué va a pedir la gente. Veo mucha gente aquí sentada. Vamos a ver. Entra, pues. él no sabe qué hacer. Bueno, está bien, Vale. ¿no? <tose> tengo miedo. ¿Qué? Voy a poner a comer como mucha en no. Muy tranquilo. Sí, sí, no, es se ve, saludable ya, Papelito bajo Exacto. perfecto para mí. Vayan, pero este sitio, se pues, bueno, ve. me habían hablado Gracias. Tres Y me regalas tres bolas de lado. Tres bolas, tres bolas de lado. Hola, hola, Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Y la queremos Lo mismo que pidió. Lo mismo que pido? Tres galletas de chocolate, Nutella y chisquet. Sí, por Igual en camita. Sí. por favor, muchas gracias. Tal cual. Sí. una experta comiendo todo lo más delicioso es que están como calienticas como recién salidas del horno y se parten ¡Miam! la gente nos mira como están viejas carola Laura todo me dice vamos a almorzar <risa> en verdad la andaña es muy <risa> retos es que nos tenemos que comer todo nada más que yo sé que esto para Van es difícil porque Van es modelo Ella es modelo de pasarela y yo sé que esto le cuesta trabajo pero así te estás, estás demostrando que puedes y no te da miedo tampoco. No, yo comer. Sí, las ¿también? modelos también comen. Obviamente. No, por... ¿Cómo no comen? Come. ¿Cómo? Son los son las Las modelos comen. Comen. ¡Ay! Esas no son ¿De buenas. Esta te la dejo. Espectacular. ¿Entonces cuál te gusta? ¿Esta? Abre tu boquita. Las modelos, ¿Los las dos? Las modelos sí comen. Oh. No cómetelo pero sin miedo no ay. bueno <risa> el momento ¿sí? necesito un minuto todos ya Qué llegamos llegamos a Starbucks ya tenemos nuestros hijos ay tú vayas <risa> Canela. es un dulce canelado, grande con canela y una un espresso americano grande con canela. Ok. Por el... La taza bueno, no. de chocolate negro. La el un de Sí, y de súper no fui capaz de tomarme todo el café con ellas entonces Reutilizable sí, gracias. Para que tengan mucha energía vale, Chao Qué gracias. pena, pero es que no me iba a poder tomar todo ese café Chicos, espero que les haya gustado este video Fue muy divertido Tragué como una cerda andante Pero bueno, me encantan Estos nuevos retos, me encantan estos nuevos videos Espero que les haya gustado eh, Pongan acá todos sus comentarios suscríbanse ya mismo a la familia y los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video, la próxima semana, seis y media de la tarde, jueves, los amo, los amo, los amo. Bye.